Una nueva historia empieza. Una nueva disciplina en TVCartagoDigital.com Este 14 de diciembre, 2 y 30 minutos de la tarde. Lugar, Plaza Iglesias, en Cartago Centro, partido amputados entre el club guerrero de Cartago y el Real, de Real Fortaleza, Fortaleza, Fortaleza, Fortaleza, Fortaleza, Fortaleza de San José recuerde una nueva disciplina llega a tvcartago.com es el fútbol de para amputados Los invitamos sábado 14 de diciembre a las 2 y 30 de la tarde en Plaza Iglesias. ¡Vívalo! ¡Vívalo! ¡Vívalo! vívalo, vívalo, vívalo, vívalo, vívalo. A través de tvcartagodigital.com y el Facebook Live de TV Cartago. De TV Cartago. De TV Cartago.